A continuación vamos a analizar qué significa el concepto de buque inteligente y cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en este sector. A menudo, cuando hablamos de Inteligencia Artificial, la imagen que se nos viene a la cabeza es de un mundo futurista con personajes robotizados, pero en realidad la Inteligencia Artificial lleva décadas con nosotros y ha sido en los últimos años cuando ha, formado parte, ha empezado a formar parte de nuestro día a día, ya sea con los reconocimientos de imagen, los asistentes de voz, las recomendaciones musicales en plataformas o, por ejemplo, pues los, los traductores. Podemos definir la inteligencia artificial como aquella, aquella área dentro de, de la computación que busca conseguir que las máquinas o los sistemas tengan un comportamiento inteligente. Y dentro de las diferentes disciplinas que conforman la inteligencia artificial destaca el machine learning, que en este caso lo que se busca es dotar a las máquinas de conocimiento a partir de, de la experiencia, es decir, que sean capaces de aprender por sí solas. Pero, ¿en qué aspectos nos puede ayudar la inteligencia artificial en los buques? Como sabemos, un buque es un agregado de sistemas, es un sistema de sistemas. Por lo tanto, conseguir un buque inteligente pasará por aplicar eh, técnicas de inteligencia a cada uno de los sistemas del buque. Es decir, conseguir que los sistemas sean inteligentes. Eh, llegar a este punto no habría sido posible sin la evolución en el desarrollo de sensores y en especial en el desarrollo del IOT, porque es lo que nos permite estar conectados en, el, en, en tiempo real al sistema. Eh, para que un sistema del buque sea inteligente va a ser necesario que sea capaz de percibir su entorno y por otro lado que sea capaz de procesar esa información. Eh, lo que vamos a ver van a ser algunos ejemplos de aplicaciones que se, consideran, eh, que se considerarían representativas de lo que podría ser un buque inteligente o de lo que podrían ser sistemas inteligentes dentro de un buque. Por ejemplo, un sistema basado en inteligencia artificial que permita la, de la detección de fallos en sistemas del buque, a partir de las medidas de los sensores que tiene ese sistema, permita identificar patrones mediante los cuales podamos identificar que estamos ante un, ante un fallo, ante una avería. O podríamos tener también un sistema que permita, una vez que hemos identificado un fallo, que permita tomar acciones para, para solventarlo o para minimizar los daños que, se, que puedan surgir. Estas acciones podrían ser tomadas de forma automática o el sistema podría decirle al operario eh, qué, qué medidas tiene que tomar para, para solucionarlo. Otra de las principales aplicaciones que nos puede ofrecer la inteligencia artificial en el sector naval sería, en el caso del mantenimiento predictivo, el poder gestionar en tiempo casi real señales de, del estado operativo de, de las máquinas o de los sistemas que componen el buque, nos va a, pedir, nos va a permitir analizar el estado de deterioro de esos equipos y adelantarnos a, o anticipar en qué momento vamos a tener que llevar a cabo el mantenimiento sin tener que realizar una parada por un fallo o realizar una parada preventiva para realizar un, un mantenimiento eh, preventivo. Y otras de las aplicaciones que, que podemos tener en buques inteligentes sería el poder gestionar, el poder hacer una gestión de la eficiencia energética del buque en función de los patrones de uso energético que se lleven a cabo en el buque Podríamos optimizar el consumo de combustible en función de, de las condiciones climatológicas e hidrográficas que tengamos en ese momento. Podríamos llevar a cabo una optimización de rutas y podríamos llevar a cabo también eh, tareas un poco más complejas, como serían, por ejemplo, la ayuda a la navegación, que un ejemplo muy claro sería aquellos sistemas que te permiten, eh, ser, un, que permiten ser un asistente a la maniobra de los barcos en, en puerto, o la navegación autónoma, que sería un poco eh, el uso final de la, de la inteligencia artificial en los buques, que nos permita que el barco sea completamente autónomo, tanto en su navegación e incluso en su operación.